hola chicos espero que le estén pasando muy pero muy bien el día de hoy vamos a hacer un video un poco diferente vamos a hacer un video donde eh, vamos a mandarle un mensaje directo al señor juan carlos Reynoso. vamos a mandarle un mensaje porque sabemos que él va a ver este video y si no lo llega a ver ustedes se van a encargar de mandárselo directamente yo sé que muchos de ustedes lo van a hacer eh, Número, número uno, hay muchas personas que me han estado diciendo, Emanuel, es que eh, usted se alegra de todo lo que está pasando en Omega Pro. No, yo no me alegro de lo que está pasando en Omega Pro. Me duele, me duele, de verdad que sí, por eh, el dinero que están perdiendo todas estas personas. Eh, me duele por eh, que son personas trabajadores, eh, trabajadoras que con una eh, ilusión, con una falsa ilusión, siguiendo eh, un oasis en el desierto arriesgan todo lo que tenían eh, para mantener los lujos los vicios de estas personas y de verdad de verdad de verdad es algo que a mí eh, me duele y es por eso que hacemos estos videos. hoy estamos jueves 12 de enero de 2023 y lo que es estos días que han pasado, lunes, martes y miércoles, hemos sacado siete videos. Siete videos. Y eso eh, porque actualmente en el trabajo tengo unos días ahí libres. Eh, imagínense si yo me dedicara a eso. Imagínense si yo eh, siguiera haciendo dos, tres videos diarios. Eh. Si usted es una persona que se dejó engañar, lo engañaron, y usted perdió su dinero, siempre hay alguien que la embarró más, como dicen los colombianos. Siempre hay alguien que hizo las cosas peor que usted. Eh, al menos usted no se tatuó el logo de Omega Pro. Hay todavía muchos Omega lovers Hay muy, todavía mucha gente adoctrinada Que aún viendo lo que está pasando Cierran sus ojos Para no verlo Quieren seguir creyéndole a este señor Todavía me dicen Emanuel es que usted no tiene la razón O sea <ríe> Después de todo lo que está pasando eh, Todavía me dicen Emanuel es que hasta que no deje de pagar Y yo, lleva dos meses sin pagar O sea, ¿qué más hay que demostrar No, pero es que el 15 de enero Van a pagar Ok, okay. Eh, Vamos a hacer una Vamos a hacer una Una apuesta En realidad la voy a hacer yo, un compromiso Mío Si de aquí al 15 de enero Si de aquí al 15 de enero Faltan tres días el 100% de los inversionistas de Omega Pro tiene de regreso su dinero yo voy a estar muy feliz porque todos recuperaron su dinero pero no, no que le dé su dinero en token, no que le dé su dinero sino su dinero real si aquí al 15 de enero todas las personas, todos los inversionistas, el 100% de los inversionistas tiene de vuelta su dinero, yo, Emanuel González, me comprometo a eliminar mis videos y eliminar mi canal. Esa piedra en el zapato que ha estado molestando a Juan Carlos Reynoso va a desaparecer. Así de seguro estoy de lo que estoy diciendo. ¿Quieren que Emanuel deje de hacer videos? Señor Juan Carlos Reynoso, ¿quiere que Manuel deje de estarlo hostigando? Pague al 100%. No a unos, como todos los líderes de los Ponzi hacen siempre. Le pagan a uno, le ponen todos los focos de atención. Vean, estamos pagando 10 personas, 100 personas. Para que crean que realmente están pagando. No, el 100% de las personas. Y ni siquiera estoy hablando de que les le, le devuelvan su capital más las ganancias. Su capital inicial. Su inversión semilla. Vean que, que, que, que estoy dando un poquito el, el brazo a torcer. Si de aquí al 15 de enero. Y graben esto muy bien. Porque yo soy de palabra. Y si lo paga. Yo cierro mi canal. Ahora. Ahora. Eh, si no paga ya qué más evidencia quieren de que ya esto es es un circo ya esto es es una telenovela es una obra de teatro que todos estamos disfrutando yo en este momento eh, lo que estoy viendo es cómo va a seguir la, la telenovela en este momento yo me estoy to tomando una cerveza viendo o sea, todo lo que está saliendo de, de, de Omega Pro. Yo estoy relajado, yo estoy tranquilo. El que no creo que esté tranquilo es el señor Juan Carlos Reynoso. Por todo lo que se le viene. Y aquí, públicamente, para que quede en evidencia de la clase de hombre que es este señor, vamos a, a lanzarle un mensaje. Vamos a mandarle... Eh, un mensaje a este señor. Señor Juan Carlos Reynoso. Cuando la televisión Caracol lo buscó a usted para hacerle una entrevista. Usted dijo que no, que las puertas estaban abiertas, que cuando quisieran, pero que nunca le había llegado un mensaje. Bueno, yo le estoy haciendo una invitación pública a usted en este momento que yo sé que usted va a decir que no, que usted no tiene tiempo que perder con esos youtubers que aquí, que allá, esa va a ser su excusa pero lo que quiero es que quede en evidencia la clase de persona que es usted cuando diga que no o cuando ignore este mensaje que sé que le va a llegar señor Juan Carlos Reynoso lo invito a un debate cara a cara, usted y yo por medio de Zoom donde eh, simplemente vamos a estar usted y yo. Esa va a ser la condición. No va a haber eh, dos personas más, tres personas más. Solamente usted y yo. Y vamos a aclarar todos estos temas. Si usted tiene la razón, usted tiene puntos con que argumentar. Y con que defender todo lo que está pasando en Omega Pro. Pero si no, usted se va a esconder como lo ha hecho anteriormente. Y va a demostrar de que le faltan pantalones para hablar la verdad. Ese es un mensaje que le estamos mandando a este señor. Esperemos que eh, lo acepte. Aunque la verdad yo sé cuál va a ser su respuesta. Va a ser negativa. Eh, y bueno, esperemos a ver eh, cuál va a ser la respuesta de este señor sinceramente para mí este señor es un charlatán este señor es un poco hombre y a mí lo que me causa es asco porque este señor lo que hace es eh, mostrar en redes sociales una vida lujosa mientras otras personas que han trabajado con el sudor de su frente para ganar el dinero que le han dado él se lo gasta como si nada Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos desde Las Vegas. Estamos aquí aprendiendo y sufriendo mucho con las cosas que están pasando. Vean cómo estamos Estamos preparándonos para el año más grande de toda la historia del Nuevo marketing. Ya lo van a ver. Y hay un refrán... Eh... Que dice que rico no es el que tiene mucho. Rico es el que con poco vive feliz. Entonces, eh, si usted está viviendo una vida de millonario a costillas del dinero de gente que ha sudado con el sudor de su frente. Y se ha ganado ese dinero con todo el trabajo del mundo. Usted lo que es, es un ladrón. Así de sencillo. Emanuel, pero es que no se lo tome personal. Sí, sí es personal. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es una injusticia. Lo que están haciendo es un robo de cuello blanco. Y esto es personal. Yo no soy colombiano. Pero... Estás atacando a gente vulnerable. Estás atacando a gente que no tiene el conocimiento financiero para darse cuenta de que esto es una estafa. Y es ahí donde se vuelve personal. Eso fue todo muchachos. Chao. Y sigamos disfrutando de esta telenovela.